Este es... Ese es... Es Pluton, y si? Snorxy Gustavo, sí. cuéntalo Extreme Demon que te quieres pasar Pluton La parte de ese ¡Ay! ¡19! Nooo! Nooo el... oh. uh. ¿qué, así, sí, ya 19, ya había llegado 19, 19, a la bola, bol, boludo Llega a la bola, boludo Nah, no <risa> no, no, un crack Un crack, ahí no, está <x2> Podía perfectamente haber vencido podía perfectamente haber llegado, boludo Nos confiamos, uh, nos, confiamos mucho, nos confiamos mucho O sea, ¿seguías en la parte de Basium hasta 120 intentos? Sí, boludo No, no, no, eso era partido la mierda, ya está No lástima porque había empezado re bien O sea, hasta Michigan, por la parte de la bola, bastante bien Yo no me da miedo esa transición de 62 Sony Wave, ¿me creerán? Yo creo que entra, que puedes entrar a la lista, pero... Podríamos ¿Que en si, si puedo entrar o...? Yo creo que puedes entrar y que morirás en el 56 ¿66 o 56? 56 Qué fe Imagina 56, la toparda de 63, Colombia bueno, yo solo entraré en la lista, no importa en qué porcentaje morir. Solo entrar en la lista, aparecer ahí. Así y me hago 56. Va... Así y me la da para cuando... mors, okay. O sea, aún así, cuando pase al así estarás ahí marcado ya. Estará ahí marcado. Gato pardo ST Colombia. Reci. Mmm, sí. práctica 80 intentos. Sonic Wave. Tengo que buguear este bufo, mucha he fe, fuego Ahora vamos a jugar Congregaciones. Pero termina la práctica que juegas Congregaciones. Pam esto está mucho mejor <tose> Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Yo no, ¡Me sirve! Me sirve, Recuperado, Ay, no la caes, Ay, no la caes, por favor. Bien, bien, bien. Buena, buena, buena, buena. Llegué a 50 intentos a crack, antes había llegado con 100. Puede ser, 100 intentos, puede ser. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el inicio se aleja. Al menos llegué a Kraken en, en 52. Eso ya para mí es un logro bastante grande. Ay, no. Vamos. Coge la pata. A gusto de 100% Blood My dream extreme devil. Mm, new esto. Te estás, my dream, my dream demon. te estás convirtiendo en un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Primer Extreme... Fe, o sea... Un, una cosa sería, Primer Extreme Demon, Bloodbath O Primer Extreme Demon, Catelyn. Ese es normal de ver en la comunidad. Pero otra cosa que es, es estar fumado es decir, Primer Extreme Demon, Firework. O sea, Dígale al... Al <risas> alemán ese. Eh. Sí, te, ¿te acuerdas que ese se pasó Firework? Sí, se hizo un, un, un salto en Nine Circles. Si es que yo quedé azul Dije, este mal es un crack. No, este tiene futuro. Pero dice es que 300.000 intentos. Dije, uff. Bueno eso mucho es mi Ay, no. Dale, dame. ¿Qué sigue? John from Clastep. Es esta copa en Circles. No hay días. Orochi. Orochi. Orochi. Eh, Oro, Orochi, my first extreme demo jump from cluster. <risas> salto de. salto de stereo madness eh, y salto um, salto de stereo madness hasta silent circles. No, Silent no, eh, este. Se llama este. Este collab de. este multi-collab de 5 minutos. Donde okay. están vez. literalmente casi todos los creadores de geometry en nuestro nivel. ¿Hm? ¿Prión? No, no, creo no. Misa Drop, ese. Drop. De Misa, pero dropeado. Tengo Vamos, loco. Se puede. Vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede... Ay no. Un poco más, un poco más, Ponle esfuerzo, ponle ganas. Sí, si sí, voy. Ya yo voy, ya, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto, cuánto. Sh, espera, espera, espera, aguanta. ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¿Cuánto? 132, ¿Esta risa? 132, ¿Cómo? 132, ¿22? 132, ¿qué fue este sí, man está bien loco, hermano? No, bueno, así me ya sentí yo, está, ya está. así, así ahora me siento sí. yo, ahora sí, hermano, ya está, ¿cuánto? Primer Sim Demon, primer Sim Demon, santo de 199 Esa a 132, ¿sabes lo que es eso, boludo? Y esto sí que lo grabé, literalmente... Esos son menos intentos. ¿Lo grabó? Lo grabé, ¿Lo, lo grabé, lo grabé. Uy, no. no, no, no. Suba a YouTube. Suba a YouTube. Suba a YouTube, Sí, bro, sí, sí, sí. A sí, casa sí. platita. A casa, a casa, a chico, casa chico. platita. A casa platita. A casa platita. suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete.